Okay. recording recording is in progress, so please, Nayeli and Ivana, do you accept it? Yes, I do. Okay, Nayeli, do you accept it? Yes. I do. Yes, okay. I do. okay, let me share this other one here. Okay, observe this, the ABC You are going to listen and practice, listen and repeat, okay? Van a escuchar y a repetir, por favor. Okay. Inmediato que digan okay. A, ustedes dicen A. Inmediato que digan B, ustedes okay. dicen B. De inmediato que digan e. C y así. Okay. A, B, C. No te detengas, ¿ok? Porque les voy a poner un ejercicio luego, ¿ok? Vamos, empezamos. Okay. Listen, please. Page 3. Exercise 4. Speaking. Spelling names. Spelling names. Part, a. Part A. Listen and practice. Listen and practice. Ok, repeat it. A hey. hey. B, b c d e f g g h h i j k k l l m m n o o p q r r s s t t u u v w v, w x x y y Sí. Sí. Sí. Sí. Obviamente que esto se entiende como un está todo como que en una maraña, pero lo van a descifrar. ¿eh? Repítelo una vez que lo diga Nayeli, luego lo dice, ok, una vez que lo diga Nayeli, Nayeli empieza, lo, dime, este se lo o sea, se lo podemos decir, pero en el traductor del, del audio. Eso es correcto, correctísimo. Me lo vas a decir en el traductor, ¿ok? ¿Sí? Y lo van a decir okay. todos. No, las pero... dos. Pero luego, por ahora, repítelo conmigo. Repeat it after me, please. A. A. a. B. a. B. B. B. B. C. C. C. D. E. E. D. E. F. F. G. G H, G. H. H. I. H, I. J. I. J. J. K, K. K. L. L. L M, M, M. M. M. M. M. Ve que no hay ñ. Ve que no hay ñ, Peña. <laughs> no hay ñ. <any>. Ok, repetir. <laughs> sí, o. Sí, perfecto o o p p q q u, r, r, r r r s s, s, s t t u, u u u v v v okay observe the difference V. V. V. v. v. V. V. Observe que este v. es bilabial y este es labio dental. La V es labio dental. V. Ok, v. W. W. X. W. X. X. Y. Y. Z. Y. Z. Z. Ok, mira, voy aquí, voy a desconectar mi audífono, vamos a ver si se puede, yo voy a cerrar un poquito la puerta porque si no, no se va a escuchar bien. Me voy a parar un momentito. Ah. Y y Para que no me hagáis ruido, desconecto ahora, ¿me estáis escuchando bien? Sí, pero... Ok, voy a, voy a cerrar el libro ahorita, nada más sí. para ponerle, porque esto va para mañana, ¿ok? Esto va para mañana. Mañana hacemos la práctica con más cariño, okay. con más fuerza, ¿ok? Por ahora, simplemente les voy a poner la etiquetita, ¿eh? Una etiqueta. ¿Cuál es la etiqueta? Simplemente una nota aquí, que okay. va a continuar mañana, aquí, aquí en esta parte, ¿ok? Pero siempre esto el internet me tiene mal porque parece okay. que a veces va lento, a veces va muy rápido. Mira, ay Dios. Ok. Mañana día es jueves. Thursday. Thursday. Ok. Thursday. Eh? And yeah, Thursday is April. Thursday is April. April. Really? April. Twenty. Twenty first. Twenty first. Repite, 21st. 21 Aquí, mira, me salió Ay. doble 21 21st. <laughs> huh? 21st. 21st. 2022, ¿ok? 2022, ¿ok? This is for tomorrow. Mañana le voy a decir, today is. Pero no lo digo ahorita, ahorita digo tomorrow is. Por ahora digo, today porque lo voy a escribir mañana. Pero así como me lo dijo ahorita Nayeli, lo voy a hacer una práctica okay. cortitita. para que ustedes tengan en cuenta y le voy a pasar esta grabación esta noche si es posible, ¿ok? Esta noche si es posible. Vamos a ver. Okay. Si no, si, tome, si me da muy tarde, lo haré mañana, ¿ok? Lo haré mañana. Okay. Pedro, ok. This is a Google Translate here. Este es el traductor de Google aquí que lo tengo abierto. ¿Pueden verlo? Sí, sí. ¿Qué ven en la pantalla? ¿Google Translate? ¿Sí? el traductor. Ok. Ahora guarden silencio. Escuchen lo que yo voy a decir. ¿eh? Y ustedes van a intentar okay. hacer lo mismo. Si lo hacen mal, no hay problema. Es la primera vez. ¿Ok? Pero you're going to try to do your best. ¿Ok? I'm going to click in here. After clicking the microphone, you see that my voice started being recorded, so I'm going to mention the ABC in English. Pay attention. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, y-N-Z okay. Pudo haber habido errores, vamos a ver, ¿qué dice aquí? Después de hacer clic en el micrófono, de hacer... vea que mi voz comenzó a ser grabada, así que voy a mencionar el ABC en inglés R S T V W X Y Z. Y, Z. Ah, bueno, mira, aquí hubo un error, es un error de internet, pero ustedes van a tratar de estudiarse el abecedario. Vamos a ver, usted lo va a hacer un momentito, porque dentro de cinco minutos ya okay. yo, yo tengo clase con otra, con otra sección. Entonces, eh, yo te voy a agradecer, Ivana, okay. que hagan lo que puedas para decir tu alfabeto. Pero mira, lo puedes hacer inclusive así rápido, ¿eh? porque yo sé que tú te lo sabes. A, B, okay. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, Q, V, W, X, Y, Z. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios Ay, mío! Yo he dicho el alfabeto, mira, corrido. Vamos a Ay, ver cómo hump, lo hace. Cuando vea Ay, el micrófono, Dios, Dios. escucha, presta atención, vamos a ver si lo hace, lo máximo que pueda. Dale. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I... Ok, pero es que echa un momentito, es un momentito, a ver... Déjame ver si es que acaso el internet está fallando. Empieza ahora diciendo tu nombre. A ver, ¿cómo es? Y dice: My name is Ivana. Salió bien, ¿verdad? Excelente, eso es. Mi nombre es Ivana. Ahora dime, por favor, el abecedario. Empieza: A, B, C, D, I, F, E, H, I, J, K. Fíjate lo que pasó, tranquila, que la primera vez ocurre eso, ¿eh? No te preocupes, ¿eh? La primera, te, te equivocaste cuando llegaste a la K. H, I, no mencionaste la H. Pero tranquila, ¿ok? Vamos a ver qué tal lo haces ahorita, Nayeli, ¿ok? No importa si lo haces mal. Todo comienzo es bueno. Dale. A ver, cuando yo le dé al micrófono, ¿eh? Después de yo darle el micrófono, empiezas. A ver, Nayeli, ¿me estás escuchando? Sí, profe. Ok. Diga primero, my name is Nayeli. ¿Ok? Va a decirlo. My name is Nayeli. Salió bien, ¿no? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. sí. Y ahora vas a intentar hacer el alfabeto allí. Como pueda. No importa si sale mal. Entienden. el primero. A veces sale mal. Como le salió a Ivana. Pero uno va aprendiendo poco a poco. Tranquila. ¿Ok? Vamos a ver. Empieza. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, C, U, R, S, D, U, B, w, S y, C, T, U, W, X, Y, Creo que te comiste algunas letras y repetiste otras, ¿das cuenta? Pero no hay problema, por aquí en intermedio, hubo un errorcito, ¿verdad? Porque te comiste, después dijiste H-I-J-K y fallaste en L-M-N-O-P. L-M-N-O-P-Q-S. L-M-N-O-P-Q-S. Peta atención, yo voy a, voy a decir las letras que te faltaron a ti. L-M-N-O-P-Q. L-M-N-O-P-Q. Que son las que faltan. Voy a decirlas yo. Para que tú te des cuenta. L-M-N-O-P A ver, empiezo otra vez. Porque tal vez el internet también pueda fallar las cosas. ¿eh? Presta atención. The letters where you missed pronouncing where. l m n o p Las letras donde se perdió pronunciando que estamos L-M-N-O-P Estas fueron las letras en que la pronunciación tuya falló, ¿ok? Eso fue lo que yo quise decir okay. The letters where you missed pronouncing, where Aquí este where no debe ser esto así Es where escrito así L-M-N-O-P, ¿ok? Y esto es lo correcto. Las letras en que perdió la pronunciación fueron estas, ¿ok? Mira, yo tengo que retirarme ya, ¿ok? Le, pero va muy okay. bien. Menos mal y gracias a Dios que está recuperándose el Internet. Ivana que, y Nayeli, que tengan feliz noche. Hasta allí les dejo, ¿ok? Igualmente. Muchas gracias. Chao, Nayeli. Dios. Gracias, no, gracias por asistir. Bye, bye. Chao, no,